Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Espero que se encuentren muy bien. Soy José Juan Tañón Díaz. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado, 17 de diciembre de 2022, donde estaremos presentando los sorteos de Wild Bold, Pega 2, Pega 3, Pega 4, que usted ha hecho sus favoritos.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 Podrás reemplazar cualquier número del sorteo oficial y tener la oportunidad de ganar. Cuando juegues pega 2, pega 3 y pega 4, pídelo con Wild Ball. Ahora hay una nueva oportunidad y forma de ganar con Wild Ball. Es el bolo que te permite reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pídelo ya y precisamente comencemos con el Wild Ball. Y el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el 7-7.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 ¡Golete, mucha suerte, mi gente! Primer número es el 5, el 5. Segundo número es el 3, el 3, tercer número es el 5, el 5. El número ganador en el Pega 3 es el 535, 5, el 535. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte. Y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 1. El 1. Segundo número. Que es el 0. El 0. Tercer número. Es el 0. Repite el 0. Último número en Pega 4. Es el 5. El 5. El número ganador en el Pega 4 es el 1005, el 1005. Muchas felicidades a todos los ganadores de la noche de hoy. Para más información visita nuestra página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov. Disfrute su fin de semana. Nosotros regresamos el lunes a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche.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 Pides cariño Pides olvido Je suis allée euh, en France lorsqu'il était à Paris. Donc euh, je suis allée voir son concert. Euh, je peux vous dire que c'était quelque chose d'extraordinaire et qu'en France, nous aimons beaucoup Andy Montagnès.